Buenos días a todos, tenemos la suerte de contar hoy la presencia eh, de Laura López Torres, eh, aquí en el CIO, gracias a la Cátedra de Santander de Eficiencia y Productividad. Eh, Laura es profesora del Departamento de Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de investigación son sobre la eficiencia y la productividad, la política pública, la evaluación de impacto, la economía de la educación y otras. Eh, Laura es una investigadora joven, pero que entra con fuerza dentro de en este mundo, tanto en el ámbito nacional como internacional. Así que, Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy en concreto nos va a hablar sobre la Asignación Centralizada de Recursos Humanos aplicada a las escuelas públicas. Así Muchas que, gracias. Adelante, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues antes de comenzar con la presentación, quería extender también el agradecimiento, al igual que la, el anterior ponente, tanto a la Cátedra de Eficiencia y Productividad del Banco Santander, como al Centro de Investigación Operativa y a la Universidad Miguel Hernández por la excelente oportunidad de poder venir a Elche, estar aquí unos días trabajando con vosotros, ver cómo funciona e intentar conseguir alguna sinergia en términos de, de investigación. De manera más personal, también quería agradecer al máximo exponente de esta universidad, su rector, profesor Jesús Pastor, por haber hecho una <coughs> un hueco en su en su apretada agenda y bueno pues a asistir a esta charla. También de manera personal al profesor Juan Aparicio y Juan Francisco Monge por su invitación, ya que pues eh, gracias a los congresos nacionales e internacionales uno conoce a, a otros investigadores en este área que nos ofrecen a los jóvenes a los que empezamos la oportunidad de presentar qué hacemos y poder recibir algún feedback que siempre es, es muy positivo. Bien, pues a todos vosotros también agradeceros la asistencia. Cualquier comentario, sugerencia o crítica será más que bien recibida. Dicho eso, os voy a presentar un resumen de uno de los capítulos empíricos de mi tesis doctoral, que la defendí el año pasado, en junio, en la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la, la guía, la supervisión del profesor Diego Prior. Eh, en este caso, eh, bueno, toda la tesis es sobre eficiencia en el sector educativo, aunque hacemos bueno, hago alguna pincelada a la economía de la educación en, en términos de inferencia causal, con un modelo de difendiz, también econometría espacial, pero en este caso en este primer capítulo empírico que, que desarrollamos, queremos o queríamos, en este caso, ver posibilidades de reasignación de recursos humanos en una red organizativa, lo podéis trasladar a cualquier otro contexto, Super cadena de supermercados, eh, sucursales bancarias, hospitales, etcétera. Es decir, decisiones de redimensionamiento de una red que en este caso están basadas en eh, bueno, sus recursos humanos, ¿vale? ¿de acuerdo? Bien, la estructura de la presentación es la que estamos acostumbrados a, a seguir. Si comenzamos con la, <coughs> perdón, con la motivación, se puede decir que en eficiencia, en educación, esta, esta línea de investigación existe una creciente tradición de estudiar eh, el porqué, el motivo que favorece a un mejor rendimiento de los alumnos, de los resultados de los, de los alumnos de las escuelas eh, en, divers, en todos los países de, de la OCDE. Y esto es así pues debido a que, indudablemente, el sector educativo es eh, primordial para la sociedad, para fomentar la competitividad, el crecimiento económico de un país y la formación intelectual de la, de la población. Ya lo comentaba el anterior ponente, el profesor Daniel Santín. En este sentido, de creciente interés pues, por realizar estudios de eficiencia en el sector educativo, no podemos obviar el contexto económico en el que pues, venimos inmersos, no solo en España sino en otros países, en los últimos años. Los datos que aquí utilizamos son del 2009-2010, lo cual también motivó a que pues, intentáramos llevar a cabo este proceso de reasignación de recursos humanos. Por tanto, en el escenario de crisis económica, que ya vamos superando, pues, eh, los diferentes países se enfrentan a la, al importante reto de hacer sus finanzas públicas sostenibles y esto lleva a que, bueno, en palabras de algunos autores como yermabel y, y otros coautores, eh, afirmen que cualquier análisis de eficiencia o de, del rendimiento, tal y como veíamos antes en temas de presupuesto público se esté convirtiendo en una variable de decisión. Tanto es así que, en algunos casos, y el sector educativo ha venido sufriendo este, esta, esta limitación, esta principal consecuencia, es que la continuidad de cualquier entidad pública es también clave. Entonces, tomando este escenario de restricciones presupuestarias, vemos que en el sector educativo hasta el año pasado, estos son datos del año anterior, eh, se han llevado a cabo diversos recortes de más de un 11% del gasto eh, público en educación, ahorrando más de 3.000 millones de euros, implantando medidas como el retraso de la sustitución de profesores en educación primaria, incremento de la tasa de alumnos por profesor, pero también medidas más drásticas en algunas comunidades autónomas. En este caso, las comunidades autónomas tienen mucha eh, competencia en temas de decisiones de, de política educativa. Y, en el caso de Cataluña, en el curso 2013 14 eh, la consejera de Educación y, y su gabinete eh, consideraron válido el cierre de siete colegios de educación primaria y la desaparición de 73 grupos de educación infantil debido a la falta de inscripciones, por un lado, pero también debido a la falta de recursos. Esto no es una política aislada, sino que al año siguiente, seis colegios se sumaron a esta lista. Entonces, nuestro objetivo aquí es intentar ver el mecanismo subyacente. Es decir, si se trata de que ahorremos en el presupuesto, vamos a intentar hacerlo de la manera más objetiva posible o más eficiente. Es decir, no sabemos si estos colegios se han cerrado porque tienen un mal funcionamiento, porque tenían muy pocos alumnos o por una mala prensa. Entonces, queremos intentar ayudar en el entorno del sector educativo catalán, pero se puede trasladar a cualquier otro ámbito, en términos de decisiones de ahorro de, de presupuesto basándonos en la eficiencia. Y eh, chequeando la literatura, revisando la literatura, nos damos cuenta que ante esta necesidad de crear un sistema educativo, una red educativa que sea eficiente trasladando recursos a resultados o haciendo el mejor uso posible, eh, tenemos autores como Griffiths y Jill Jones que afirman que la fusión de instituciones educativas en este caso ellos lo llevaron a cabo en universidades fomenta la eficiencia organizativa. Es decir, que no van muy mal encaminados, tanto desde el punto de vista práctico, nuestros políticos y también la literatura nos, nos ayuda a justificar que es posible eh, tener mejoras en eficiencia con la fusión de instituciones que tienen servicios complementarios o, o, o iguales. Podemos, llevar a, podemos ganar economías de escala y economías de alcance. Por tanto, nuestro objetivo es ese. primero, Evaluar de una manera centralizada, esta es el, eh, una de las claves del estudio, eh, la eficiencia en la gestión de un conjunto de unidades que operan bajo una entidad global o un, un decision maker, que en este caso es el, el, la Generalitat o el Departamento de Educación. Y, en segundo lugar, si es posible conseguir ahorros adicionales en el presupuesto, en términos de eficiencia idear un mecanismo de reasignación de recursos que es muy sencillito, es una aplicación muy sencilla, que nos lleve a mantener los resultados que hay hoy en día en términos educativos, pero minimizando el consumo de recursos y en recursos humanos en este caso. Bien Dicho eso, ¿qué hay en la literatura sobre esto de reasignar recursos humanos y eficiencia? Nos damos cuenta que desde un punto de vista general, organizativo, en el mundo de la empresa, la eh, adecuada Asignación de recursos humanos fomenta la eficiencia o la, el rendimiento organizativo, y que cierto cambio periódico, tal y como afirman Chen y Wang, cierto cambio periódico o rotación de nuestros recursos humanos también puede llevar a, un, eh, a un, bueno, fomentar el rendimiento organizativo. Teniendo en cuenta esta idea, ¿qué se ha hecho en la literatura? Hay diversos enfoques, algunos centralizados, otros no. Eh, y se han aplicado en diversos contextos, cadenas de supermercados, hospitales, aeropuertos, sucursales bancarias y, en educación, lo que hay no es, de, o no tiene en cuenta esto, estos estudios, la perspectiva centralizada. Es decir, los enfoques que hay en educación bajo el área de re, asignación de recursos evalúan la eficiencia de cada unidad, de cada DMU, proyectándola o comparándola con el resto en la frontera, pero no de manera global, todas, al, un, al unísono, proyectándolas a la frontera, por ello, en el año 2004, ahora lo presentaré en la siguiente diapositiva, Lozano y Villa idearon el DEA centralizado, el análisis envolvente de datos con una perspectiva centralizada y aquí ya hay algunos artículos que emplean ese, ese modelo, ahora mismo lo, lo, lo voy a presentar. Pero la idea es coger uno de esos artículos que ya ha hecho una aplicación bueno, leve en educación sin tener en cuenta ninguna decisiones de redimensionamiento, intentar extender este modelo, es el modelo que ellos, ellos proponen, Mar Molinero y otros eh, autores en 2014, y llevar a cabo pues ajustes en esa red. Bien, ¿cuál es este modelo? Al igual que, como digo, en el resto de la tesis doctoral, hemos adoptado un modelo no paramétrico de medición de la eficiencia basado en el análisis envolvente de datos. Este análisis, esta técnica, está muy utilizada en el ámbito educativo debido a su flexibilidad y adaptación a las propias características de este sector. Es un sector en el que tenemos eh, eh, múltiples inputs para conseguir múltiples outputs, resultados de aprendizaje. Es difícil establecer la función de producción educativa que utilizan los alumnos para aprender y eh, pues, el DEA se presenta como una técnica muy flexible al no asumir ninguna forma funcional de la función de, de producción y muy fácil de, de aplicar. Como digo, es amplia, muy amplia la literatura sobre eficiencia en educación con DEA, pero la mayor parte de esos estudios han considerado las unidades de manera diferente, de manera separada, consiguiendo un índice de, de, productividad, de eficiencia relativo o local. El objetivo es, en este escenario, donde... Todas las DMUs o las unidades que evaluamos están al amparo de esa autoridad global que vela por el correcto funcionamiento tanto de la red como de cada DMU por separado. Lozano y Villa en 2004 proponen el DEA centralizado. Y aquí tenemos uno de los autores, aquí en estos papers, con Meteasmith y Paradi, el profesor Jesús Pastor, ha extendido este modelo. En, en el caso del año 2012 aplicaron, corrígeme si no me equivoco, el modelo en comisarías de policía, estableciendo seis escenarios diferentes en, en función de los objetivos de cada comisaría. En este trabajo extienden este modelo, lo mejoran y y eh, llevan a cabo decisiones de reasignación de recursos humanos para evitar el colapso en las comisarías de policía en función de pues, si tienen prevención, el objetivo de prevención del crimen, etc. Posteriormente, en el año 2013, eh, FAN eh, extiende también el modelo centralizado de Lozano y Villa en cadenas de supermercados y, como tiene datos de precios, es capaz de dividir en eficiencia técnica asignativa. Por otro lado, el paper de Yu y otros coautores en el 2013 aplican el modelo centralizado con medidas de Russell en aeropuertos y toman también decisiones de reasignación de recursos humanos en función de diferentes políticas, según su contrato y, eh, aquí lo pongo en negrita porque es, es el que vamos a utilizar, el enfoque de Mar Molinero y otros coautores publicado en Annals of Operation Research, simplifica la, operación, la, bueno, la, la operativa del modelo inicial de Lozano y Villa, haciéndolo muy fácil de, de aplicar, muy rápido y permitiendo decisiones de redimensionamiento de la red. Es cierto que Lozano y Villa ya también han publicado trabajos cambiando el número de unidades que operan en la red, pero aquí he de ser sincera, mi director es uno de los coautores de este trabajo, por tanto, la disponibilidad de la rutina en el software era pues inmediata, con lo cual aprendí este modelo e bueno, intenté extender el modelo incluyendo, al amparo de las políticas de UETAL, políticas de contratación, dos, dos, eh, una, una restricción que distinga entre inputs transferibles y no transferibles. En otras palabras, profesores con plaza fija o sin plaza fija, que es lo que voy a presentar en la siguiente transparencia. Antes de, de presentaros el modelo de la extensión de Mar Molinero, y tal, quería hacer tres menciones. Primero, ¿qué políticas vamos a tener en cuenta? La política actual que se puede ver en nuestra situación en, en el sector educativo español, público. Es decir, no, no, podemos, no se despide a ningún profesor, pero sí que se pueden transferir profesores que no tengan plaza fija de un centro a otro. Entonces, el objetivo es llevar a cabo esta evaluación sin modificar el número original de, de colegios que operan en la red, pero esta evaluación es en términos de eficiencia. Vamos a identificar quiénes son esas unidades benchmark, los mejores de la clase, y, y vamos a intentar imitar el comportamiento, la gestión que ellos realizan para que eh, bueno, el ahorro en, en recursos sea el mayor posible. Claro, si es posible ahorro en recursos sin cambiar el número de unidades que operan en la red, el siguiente paso es una política más a medio, a medio plazo, requiere más tiempo, vamos a intentar ver si es posible ahorrar mmm, un poquito más, por eso adaptaremos, a lo veréis, una orientación al input, cambiando el número original de, de MEUS que operan en la red. Es decir, vamos a decirle al programa que él libremente me diga cuál es el número mínimo de unidades de una red organizativa para conseguir el máximo, la máxima reducción o el máximo ahorro en recursos. Segundo punto que quería comentaros es la inclusión de factores de entorno. Como digo, esto, esto fue mi primera, eh, mi primera aplica, aplicación empírica, con lo cual utilizamos un modelo muy sencillito, Banker y Mori, en eficiencia en educación. Este modelo es el primero que se originó para incluir variables contextuales, que podéis preguntaros, ¿y a qué, a qué se refieren estas variables contextuales? Pues son características del estudiante, de la familia o del entorno más cercano a la escuela. En, comúnmente, lo que lleva el alumno en la mochila, que trae de casa. Es decir, en ese proceso de aprendizaje, no solamente el profesor, el aula o el compañero es importante, sino también pues, eh, recursos que tenga en casa, nivel económico educativo de mis padres, horas que dedique a a tareas, etcétera. Pues esos son los factores ambientales que, o de, de contexto que a lo largo de la literatura han ido apareciendo diversos modelos de inclusión en el análisis de eficiencia. Aquí aplicamos lo más sencillito, Bunker y Mori, con lo cual tenemos que ver qué, qué orientación tiene cada, cada variable de contexto para determinar el resultado del alumno, positiva o negativa, pero como veréis en la segunda parte de esta presentación, aplicamos luego un modelo muchísimo más robusto. ¿De acuerdo? Para la segunda etapa. Bien, y tres supuestos. Primero, totalmente asumible, no podemos reemplazar profesores con plaza fija con aquellos profesores que no tienen plaza fija, naturaleza contractual diferente. Segunda, y más importante y también más, bastante más fuerte, ya la asumen Yu et al en su paper. Y es que no tenemos datos de costes de transporte, por tanto, en el proceso de simulación en la segunda etapa que voy a presentar ahora, no podemos saber cuál es el coste que se genera de transporte o de transferencia de profesorado y, aunque no me gusta, pero es la palabra en inglés, de la no renovación, por así decirlo, de aquellos profesores que no tengan plaza fija. Contemplado en nuestra legislación, si tenemos un profesor que cubre una baja o una sustitución, se acaba su año académico de trabajo y al año siguiente no se le renueva. Ese sería el ahorro que se propone aquí. Y finalmente. Tenemos datos, bueno, tenemos datos de un panel, pero no podemos saber qué pasa después de la reasignación. Por lo tanto, consideramos un año, 2009-2010, un curso académico, y no podemos saber qué sucede si esta reasignación se lleva a cabo, a no ser que la comunidad, eh, bueno, la generalitat de Cataluña nos, nos quiera comprar la idea. O sea, no, no, es, es un carácter de, de simulación. Bien, por tanto, primero, política a corto plazo, a qué nivel actúa la red sin modificar el número de DMUs, a ver qué pasa, segundo, vamos a intentar ver si ahí podemos ahorrar un poco más en recursos modificando el número de unidades que operan y tercero, este número de unidades óptimo será inferior al que opera actualmente, por tanto, vamos a ver quiénes son. Para saber quiénes son, análisis basado en la eficiencia, en este caso este es el robusto que os decía antes, cercanía, y, o sea, distancia y capacidad de recepción. Esas tres serán nuestros criterios. Bien, este es el modelo que eh, el original de Lozano y Villa, extendido por Marmolinero et al. Orientación al input importante, debido al entorno de restricciones presupuestarias, queremos mantener la calidad educativa, reduciendo al máximo el consumo de recursos. Eh, en este modelo veis que ya, pues, eh, bueno, muy humildemente, se introducen dos restricciones para inputs transferibles. Recordad que son los profesores que no tienen plaza fija y no transferibles, es decir, a los funcionarios no se les toca. ¿Vale? Inclusión de variables de contexto según el sentido o la, el impacto que tenga con cada, eh, cada una con el resultado. <coughs> Segundo, eh, <coughs> a medio plazo, perdón. <coughs> Posibilidad de conseguir ahorros adicionales en el presupuesto, en el.. En el Sí, en el presupuesto educativo. Pues le decimos al programa que la restricción de las landas me la deje igual a n. Es así de sencillo. Entonces, el programa por sí solo me dirá el número mínimo de unidades que debe componer la red para que me dé una solución factible, un índice de eficiencia factible. Este programa no me va a dar un índice de eficiencia para cada unidad. Me va a dar un único índice de eficiencia para todos. O sea, todas las unidades se proyectan directamente a la frontera. Evidentemente, esta n, ya que tenemos decisiones de cierre de centros, previamente ya lo he comentado en la introducción, no va a ser igual que la n actual, pero no sabemos quiénes son. Este, este programa nos dice el número, pero no quiénes. Para ver quiénes son, fase 3, y veamos, bueno, este sí es el modelo eh, no paramétrico eh, determinista de los más robustos que hay hoy en día en, en eficiencia, es un modelo parcial de orden m, y en asume un enfoque condicional para la inclusión de factores de entorno para ver quiénes son esos candidatos a la fusión, esos candidatos a la reestructuración. Es decir, que sobran 10 colegios, ya se han cerrado 12, pues eh, vamos a ver quiénes son y quiénes son según criterios de eficiencia. ¿Ventaja que tiene la frontera parcial? Es más robusta a la existencia de valores extremos. Trabaja con una submuestra de centros dentro de la propia muestra, m, que es menor al número total de unidades. Repite cada, cada, cada estimación b veces, por tanto, el efecto de los outliers es mitigado porque los valores extremos no forman parte de cada loop, de cada bucle. Y, segundo Ventajas del enfoque condicional frente a aquel que os he presentado antes, de Banker y Morey, o los modelos de segunda etapa. Si queremos introducir variables contextuales en un modelo de eficiencia totalmente no paramétrico, pues el modelo condicional nos permite introducirlos en una única etapa sin asumir cuál es la dirección o la, la, el impacto de cada, de cada variable contextual en el resultado y, lo más importante, evita la condición de separabilidad entre el espacio input-output y el espacio de las variables contextuales que es, es asumida por los modelos de segunda etapa. Es un enfoque muy utilizado en la literatura más reciente de, de eficiencia en el sector educativo y el objetivo, como digo, es obtener quiénes son los más ineficientes. bien este modelo condicional de orden M trabaja con una formulación probabilística que nos viene a decir cuál es la probabilidad de que una DMU, una unidad que opera a un determinado nivel de input, output y de variables contextuales, sea dominada por otra que teniendo el mismo entorno socioeconómico obtenga o bien más output, si estamos en orientación al output, o con menos recursos. ¿De acuerdo? La descomposición de esta función nos da dos principales componentes. La función de supervivencia condicionada de los outputs, condicionada por las variables contextuales, y la función de distribución acumulada de los inputs. La estimación de esta eficiencia condicional, esta es ya la última etapa, es, se hace a través de esta función, en la que la clave es la estimación de la función de supervivencia. Para ello hay que acudir a técnicas de suavizado, un estimador de Kernel, hay diferentes, en este caso utilizamos el desarrollado por Christoph de Vitte y Michael Kortelainen en 2013, que es un Kernel, una estimación multivariada. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro variables contextuales, una de ellas es ordenada y el resto son continuas. Entonces este estimador nos permite, eh, bueno, pues aplicar una, una aproximación diferente según la variable, la característica de la variable. Y la segunda clave de esta función de supervivencia es estimar este parámetro aquí pequeñito que es la h. Este es el bandwidth, o en otra, en su traducción literal es el ancho de banda o el tope, un intervalo de confianza que me limita con qué unidades me comparo. ¿Cuáles? Aquellas similares en condiciones de entorno, en variables contextuales. Y para ello, para estimar esta H, seguimos al enfoque de Vadim Netal eh, de 2010, basado en un en una validación cruzada de mínimos cuadrados ordinarios. Esta segunda etapa es muchísimo más ajustada en cuanto a eficiencia local de cada unidad que la primera, pero porque el objetivo es diferente. En la primera queremos ver a qué nivel actúa la red y aquí queremos ver cómo de bien lo hace cada unidad, cada cole, con los recursos de los que dispone. ¿De acuerdo? Bien, y en tercer lugar, el procedimiento que os decía, muy sencillito, que se propone para reasignación. Ya sabemos cuántas unidades pues son las candidatas a la reestructuración. Ranqueamos todas esas unidades, seleccionamos las más ineficientes, vemos de las que sobreviven o de las que compondrán la nueva red cuál es su capacidad de recepción, comparando su composición con la del PIR, el benchmark, en términos de estudiante y profesor, con una matriz de distancias basada en la localización, coordenada UTMX, UTMI, latitud-longitud, de cada colegio que sobrevive con cada colegio candidato a ser reestructurado, vemos cuál es la mínima distancia. Eh, nos hemos propuesto, nos propusimos una distancia máxima de 4 kilómetros. Nadie se reasigna a un colegio a más de 4 kilómetros. Y vamos reasignando recursos humanos, profesores, fijos y alumnos al colegio más cercano, con capacidad de recepción. Bien. Esa sería la parte metodológica que me lleva más tiempo explicar porque es, hay dos partes bien diferenciadas. Como digo, utilizamos datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña suministrados por el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo. Este es un organismo dependiente de la Generalitat que se encarga de llevar a cabo las pruebas generales de sexto curso de primaria y de cuarto de la ESO. Consideramos colegios de educación primaria, tenemos toda la muestra, o sea, toda la población de, de centros de Cataluña, pero como vamos a hacer una simulación de reasignación y es bastante liviana o sencillita, pues decidí coger solamente un área territorial determinada. Tenemos 10 áreas en Cataluña, geográficamente bien localizadas, con un grupo de inspectores de educación a cargo de cada área. Para poder llevar a cabo las decisiones de reasignación en base a distancia, consideré el área que se llama Vallés Occidental, que es el área donde yo vivo y también eh, donde, queda, donde reside la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, por, pues por conocimiento de este área y de los municipios, decidí este, este subconjunto. Un año, como digo, cross-section, y en las variables que vamos a utilizar, primero, como inputs, recursos humanos, profesores permanentes y no permanentes. Outputs, estamos a nivel de colegio, por tanto, nota media agregada de esa prueba de sexto curso multiplicada por el número de estudiantes, nota media agregada, y número de estudiantes que pasan. Y cuatro variables de contexto, un indicador del nivel educativo de los padres, Porcentaje de padres desempleados. Esta, la conjunción de estas dos variables nos demuestra la situación de las familias en España en ese año. Tenemos familias con un nivel educativo medio-alto, pero que muchas estaban en el paro, muchos padres. Porcentaje de inmigrantes y porcentaje de absentismo. Es decir, porcentaje de alumnos que faltan al menos un 75% de las clases. Bien, esta es la estadística básica, veis que el grueso de profesores es funcionario, veis que, lo que os decía antes, un, casi un 15% en media de, de desempleo, eh, pero un nivel educativo, el 5% es eh, formación profesional, eh, algún tipo de formación profesional. Ojo que hay, bueno, hay colegios que tenemos con una, un gran porcentaje de, de inmigrantes, y el la sentimos es bajito. Estamos en educación primaria. Bien, vámonos a los resultados. En el paper podéis ver esta tabla extendida hacia la derecha aumentamos el número de centros, hacia la izquierda disminuimos el número de centros. Es decir, nosotros hemos decidido cer no cerrar, pero proponer la fusión porque estamos en un entorno de restricciones presupuestarias, pero imaginar un banco que quiere abrir nuevas sucursales, nuevas oficinas para estar más cerca del cliente, pues nos vamos hacia la derecha. Es decir, el decision maker, esa autoridad, eh, la matriz, la empresa matriz o quien se encargue de la red organizativa, es el último responsable de decir voy hacia la derecha o voy hacia la izquierda. ¿vale? Tenéis el número de centros aquí y en el número, la eficiencia global que se obtiene y aquí dentro el número de veces que habría que copiar a los mejores de la clase, a esas unidades que son las más eficientes. Si aplicamos la política a corto plazo, no modificamos el número de centros que operan, tenemos que es posible, Recuerda que queremos recortar, es posible, la red es ineficiente y podíamos ahorrarnos un 12,7% de los recursos. ¿Cómo? Sin despedir a nadie, solamente transfiriendo aquellos inputs que son transferibles en, copiando o, o imitando la estructura de esos tres mejores de la clase. Segundo, si queremos ver si es posible un mayor ahorro, pero factible, nos vamos a la N óptima, que nos lo daba el programa con la política a medio plazo. Por debajo de, creo que era 0,7, no, no nos da resultados factibles el programa, pero si os fijáis, con 146 centros se obtiene la máxima reducción, es decir, la, más inefic la mayor ineficiencia, pero la mayor ineficiencia, quiero que la entendáis como la, la mayor posibilidad de mejorar. Entonces es posible eh, ahorrar un 17,2% con 146 centros. Fijaros que con menos centros el ahorro es menor, el índice es superior. Por tanto, este es el óptimo que nos da este programa y habría que copiar o imitar la estructura en este número de veces de los tres colegios. ¿De acuerdo? Bien, antes de empezar o antes de hacer la simulación, ¿qué podemos obtener? Pues que hay 15 colegios que son los candidatos a la reestructuración. Lo cual supone no renovar a 163 profesores. Sería, o sea, no me gusta, nunca me ha gustado mucho los resultados de esta aplicación, pero verla solamente como una aplicación en, en escuelas, en bancos, en, en otra entidad privada, todo esto tiene otra, otro, bueno otro feedback, otra, otra sensación. Algo importante que obtenemos de, de este proceso es que los 15 colegios que son los candidatos a la fusión, son, de, cuando vamos a sus características, son grandes, son colegios grandes, con lo cual estamos demostrando que, en caso de que se llevara a cabo este proceso de reasignación, demostramos que existen rendimientos crecientes a escala en esta red educativa, en esta red organizativa. Por lo tanto, intentamos Ir en línea con la estrategia del gobierno de recortes y presión por contener el gasto, pero sin poner en peligro la calidad educativa. Es decir, aquí los resultados de los alumnos, el programa los deja fijos. ¿De acuerdo? Bien, última parte, reasignación. Si sí, se quiere ver cómo reasignar a, esa, a esos recursos de, lo, de los centros, de los 15 centros que van a ser reestructurados, llevamos a cabo el modelo condicional de orden M. Consideramos una M igual a 50 porque es. Eh, límite en el cual el número de unidades o el, perdón el número de eh, outliers valores extremos se mantiene estable y una B igual a 200 es decir repetimos cada iteración 200 veces siguiendo a, a Leopold simat en 2003 su, su trabajo por tanto en este proceso tenemos lo, lo, no es, lo importante no es la, la, la descripción de la eficiencia sino quiénes son los 15 más ineficientes entonces en total tenemos de esos 15 que van a desaparecer más de 5.800 estudiantes y 380 profes. Y muy sencillo, de manera muy sencilla os voy a enseñar cómo lo hacemos o cómo lo, cómo lo hago, porque en realidad esto es lo que se puede mejorar de este trabajo. Primero, todos los colegios que sobreviven. ¿Cuál es el PIR? Esto también nos lo da el modelo, el primer modelo, el centralizado. ¿Cuál es el con el cual me tengo que comparar? No pongo nombres por acuerdo de confidencialidad. ¿de acuerdo? Mi composición de cada cole que, que es el, el objetivo, el PIR, en términos de estudiante y profesores. ¿Cuál es la situación de cada unidad que sobrevive, la DMU, antes de la reasignación? Por diferencia entre estas dos columnas, tengo la capacidad de recepción. Número de sillas que pues quedan libres y que puedo albergar para el siguiente curso académico. Normalmente somos prudentes en la recepción, en la capacidad de recepción. A no ser que lo veamos muy claro, no se le asigna el total de, de sillas libres al, al colegio que proponemos. Ordenamos antes de esto, antes de esta parte, se ordena a todos los colegios que sobreviven con su capacidad de recepción. en función de la distancia, de manera horizontal, con el cole que va a ser el candidato a la fusión y se reasignan alumnos y profesores en función del criterio de distancia, sin que nadie recorra más de 4 kilómetros. Esto es un proceso iterativo que se diseñó en un Excel y que va, va ayudándonos a, a reasignar recursos de manera secuencial. Por ejemplo, este cole. Este cole puede recibir 24 alumnos y tiene 7 profesores más que el PIB y es más ineficiente, porque el PIR lo hace mejor, pues se le reasignan esos 24 alumnos. Este cole no se le reasigna nada, no se le penaliza a los que no lo, hace, a los que lo hacen bien, porque teniendo 12, 12 alumnos más y un profesor menos, es, es más bueno probablemente, o, o está casi casi a la altura de ser eficiente. Por lo tanto, no se le reasigna. Otros, otros colegios, por ejemplo, este, el 18, que su PIR es el 151, pues vemos que puede recibir 37 alumnos y que tiene dos profesores más, pues si te comparas con el PIR que en condiciones de contexto es igual, opera en las mismas condiciones contextuales y consigue más output, esta es la función de, que os decía de supervivencia, pues puede recibir a 17 alumnos más. Entonces, esta es la aplicación, la segunda parte de la aplicación que tiene la principal limitación de que no podemos saber qué pasa después si es cierto, como decía Jones, que la eficiencia organizativa aumenta o no en esta muestra. Por tanto, en términos de conclusión, no quiero repetir lo mismo. Dos etapas. Primero, evaluar cómo funciona la red educativa, una, una parte de la red educativa catalana, ver si hay posibilidad de ahorro adicional en, en el presupuesto y diseñar un modelo que permita esta reasignación. La decisión de cómo hacerlo depende del decision maker. Si quiero ahorrar sin tocar a nadie, pues ahorro un 12,7. Si quiero ahorrar lo máximo a través de la reestructuración o fusión de centros, pues puedo llegar a ahorrar un 17,2. Lo importante de esto es que el mecanismo que se propone es selectivo, en la decisión de quién es el que es el candidato, ya que no se basa en tú, porque estás en un mal barrio, vas a sufrir los, las, las consecuencias de la reestructuración. No es Tú que estás en este centro, en este, en este entorno y tienes colegios que lo hacen mejor que tú alrededor, pues o los copias para que ahorremos esto o te pones las pilas porque puede que no sobrevivas. Esto es muy restrictivo, es cierto. Si tuviéramos más información, vosotros como padres eh, o yo en el futuro o eh, cualquier persona que quiera acudir al mercado a ver qué, qué colegio es el mejor, como en, en Inglaterra, que existe... Bueno, está disponible toda la información de los inspectores de educación, pues no sería necesario este tipo de evaluaciones drásticas, porque el propio colegio conoce las consecuencias de un mal funcionamiento. Los padres no me demandan, no tengo presupuesto, no tengo alumnos, me voy al garete. ¿de acuerdo? Implicaciones, desde el punto de vista práctico, pues lo que vengo diciendo, una justificación más objetiva, basada en eficiencia para tomar decisiones de reasignación, e intentamos extender un poquito más el modelo de DA centralizado incluyendo la idea esta de inputs transferibles y no transferibles. Y dos principales limitaciones, introducir las variables de entorno en el DA centralizado con este enfoque condicional que os he propuesto en la segunda etapa y me preguntaréis ¿por qué no lo habéis hecho? Pues porque el DA centralizado está en el software en GAMS, la rutina, y el, todo el modelo condicional y de orden M está en R. Entonces, ahora estoy trabajando en intentar obtener la bandwidth, ese parámetro H, en R, y luego casarlo con, ese, con la rutina en GAMS y poder hacer un Conditional Centralized DEA Model. Pero está todavía sobre la mesa. Y lo más importante, evitar todo el proceso iterativo de la reasignación e introducirlo, ya que tenemos las coordenadas de cada colegio, introducirlo directamente como una restricción adicional en el modelo DEA. Y desde descentralizado Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier comentario, pues sugerencia o crítica es más que bienvenida. Muchas gracias, A en el modelo centralizado sí. que proponéis, con, donde aparece la N asterisco, sí. ¿El, segundo modelo? Sí. el de Mar Molinero, en realidad es. Sí. Dime: N asterisco es una variable, no, no es, es, un parámetro. es un parámetro que se le deja tal cual al, al, a la rutina, se deja una N, se le pone una N al, al programa, bueno, no, no, N, o sea, N, la, la letra N se deja libre o sea, y el programa te da esa N. ¿Cómo? a ver, no te la da la n o sea, tú llegas en los resultados aquí, aquí sumas y ya sabes lo que te sale o sea, sumas el número de veces que hay que copiar a cada pir y te sale la n no, claro, yo, yo lo he entendido como una variable antes. no, es, es tal cual es, es libre, o sea se deja libre la restricción de las lambdas pues entonces, como una variable, sí Este modelo puede tener la solución todo cero Ejemplo, si nos da alguna infactibilidad, o sea, si nos da cero, ¿se pueden tomar todas a valor cero? No, la, bueno, sí, pueden tomar todas a valor cero, es cierto. Sí. Estamos minimizando... Input, sí. ¿Está la cero también? No, porque está... Miren, está ¿no? esta, la desigualdad, creo que está mal, ¿no? O sea, sí, la, la forma de, de las sillas tiene que ser un mayor de un par. El el de, lado, lado. De, ah, bueno, de la, de lado. Lado. Eso, pues, la eso, Ay, ¿y ahí, sí, hoy, hoy. hoy y, y, eh, ¿Y aquí también? anda pues no no esto es un fallo mío eh, perdonad esto el, el editor de la matemática eh, es mayor igual sí sí sí sí sí por supuesto claro es, es busca busca las unidades o sea compara la unidad evaluada con aquellas que bueno que me permitió tener un mayor nivel de output sí sí disculpad no me había dado cuenta esto de que ves tantas veces la presentación y no te das cuenta de los errores vale gracias eh, luego lo tendré en cuenta y... ¿Puede ser el caso que la solución del modelo centralizado determine una resignación de, de inputs. Sí. Que deje, por ejemplo, si hay un colegio que es ineficiente, ¿puede, puede existir una solución fácil de este modelo en el que lo dejes sin profesores, por ejemplo? Para eficiente. Es que el modelo centralizado, no, su objetivo no es eh, dejar sin recursos a nadie, es evaluar el nivel de eficiencia de la, de, la red, de la red organizativa que se esté evaluando. O sea, la decisión de eh, cómo reasignar viene después. Si yo hubiera utilizado gastos operativos, que es otra variable, por ejemplo, pues sí que el ahorro puede venir o en profesores o en gastos de funcionamiento del centro. O sea, el día centralizado solo evalúa, obtiene un índice de eficiencia. No, no te determina cómo hay que hacer el ahorro o la reasignación posterior. Eso es lo que me gustaría introducir con otra, con otra restricción la posibilidad de la reasignación en un paper de Víctor Jiménez eh, en Tourist management que lo aplica en cadenas de restaurantes sí que introduce la reasignación de recursos en el DEA pero no es centralizado ese es, la, ese es el kit que hace un DEA con reasignación pero no centralizado que no sé pues si está dado, sí. pues, para hacer la reasignación planteamos un problema de, de localización por supuesto pues, porque se los efectos, sí a lo mejor los centros ineficientes son los que había que cerrar. Exacto, que es son que buena son ellos. Localización, exacto, para, son buena localizaciones, exacto. Para Perú. Sí, sí, sí. Es, es ya, ya te digo, la forma en la que se lleva a cabo la reasignación es muy arbitraria. En este caso yo decidí hacerlo así porque tenía la, la, la coordenada, pero vosotros que entendéis muchísimo mejor todos estos modelos, eh, tenéis muchísima más idea de cómo hacerlo. Hmm. <risa> A ver, es, una, es una, un dato importante tener la localización de la escuela, no ir buscando en Google Maps una a una, es, es una información importante. De hecho, en otro trabajo que estamos intentando ahora tener sobre la mesa con el profesor Daniel Santín y Juan Aparicio, es bueno, pues, intentar a ver eh, cómo esa ubicación de la escuela hace que afecte a la probabilidad de participar en un programa, por ejemplo. Y bueno, salen cosas interesantes. Si estás más cerca de la playa o si estás más en las zonas norte, según la latitud, las zonas norte suelen ser zonas un poquito más ricas, con un nivel socioeconómico más elevado, pues nos sale que son las que menos aplican a programas educativos. O sea que este, esta idea de la localización creo que tiene bastante jugo. <risa> Gracias. Dime. Yo te diría, bueno, como cosa general, yo cuando estimo en... Eh, eficiencia educativa, siempre uso orientación al output, a veces, eh, mm. entre otras cosas porque los métodos estos condicionales, mm. pues bueno, estoy un poco peleado con ellos mm -hmm. Ah no, este, es, este no es el ¿Este condicional, es el, este es el centralizado sí no, este va al output este va al output? Sí, el condicional va al output, seguro, o sea, segura bueno, lo que quería llegar era que, eh, a ver, por ejemplo, imaginemos un sí. centro que tiene cuatro profesores y sí. sí. qué son esos cuatro profesores? Pues porque en realidad hay una ratio legal definida por el Ministerio de Educación sí. que una clase de primaria no puede exceder más de 25 alumnos en, eh, en la clase uh -huh. primaria. De hecho, ahora hay un pollo en la comunidad de Madrid, pues porque eh, se ha visto que en algunas clases había 27, 28 alumnos. No uh -huh. es ilegal porque sí. se permite que por eh, circunstancias excepcionales eh, pueda haber hasta un 10% más. Uh -huh. llegan, eh, A mitad de, de curso, exacto. Mudan, sí, sí sí. sí, sí. Pero donde quiero llegar es que. Eh, tú no puedes decir, aunque el índice de eficiencia te diga, hay que recortar ya. Eh, 75%, hay que recortar un profesor por cada 100 alumnos. Eso uh -huh. es infactible legalmente. ¿vale? Tú no puedes poner las clases a 33 alumnos repartiendo ah, los alumnos. En esto, sí, ya, ya, ya, te entiendo. Pero esto sí que lo podemos ver, porque con el, la, el juego de la reasignación, la, la, eh, la situación después, se hace el ratio y no sale más de 25, estoy segura. Claro, pero de donde te los llevas quedan sí. ineficientes. Sí. ¿eh? te los llevas de donde son ineficientes y los llevas a, a las más cercanas. Sí, sí. Pero sí. los que se quedan debería haber alguna restricción que controlara porque se cumpla No se esperan los ratios legales. Te entiendo no es esto. También. O sea, cuando ya hacemos la, la suposición de, la, de cómo se queda la DMU después, yo hice el ratio de alumnos por profesor y esos son solo funcionarios. eh O sea, que aquí no hay los interinos. Hay interinos que no los tocamos. O sea, de... En, había 163 que no se renovarán, pero hay muchísimo más en la red educativa que se evalúa. No sale ninguno por encima de 25, eso sí es cierto. Una cosa importante que sería ideal tenerla es la capacidad de recepción real del colegio. Porque aquí es un cálculo, por diferencia ficticio, es un cálculo con, con referencia al PIR, al mejor de la clase, pero yo no sé si este cole, o sea, a ver, si sí lo puedo saber haciendo una llamada a la generalitat, pero necesitaría la capacidad de recepción o la capacidad de utilización concreta de cada colegio para que esto fuera aún más fino, más nítido. Sí, es cierto. Pero sí, en el Excel hice la división y no sale ninguno más de 25. Hay, hay ratios de 18 incluso o menos. Una pregunta: Estás hablando de colegios enteros. Sí. Entonces, yo entiendo que mover 10 alumnos es completamente distinto según las edades a los cursos que van. Claro, es decir, sí. No puedo en un colegio poner de repente 5 cursos de primero, 3 de segundo uh -huh. y 8 de tercero. Todos, o sin sea, sí. Tener una coherencia de principio sí. a, a fin. Porque un niño. Se supone que tiene que pervivir en el mismo. En el mismo. Sitio, hasta, hasta el mismo sexto. De esto de la, es sí. la reasignación, cuando, si fuera por curso, entre comillas, la entendería. Hmm. Pero cuando estás hablando de colegio entero. Sí, porque. Si los, en... profesores, eh, si los niños que mando aquí son de tal edad, tienen que ser. Del... de la que el otro colegio pueda, pueda recibir. Claro, sí. sí, este es el total de estudiantes, pero tenemos el, estudi el número de estudiantes por cada curso. Todos los colegios son iguales, tienen, eh, en este caso son públicos <risa> de primaria, tienen eh, P3, P4, P5 y luego seis cursos de primaria, nueve eh, niveles. Aquí al, está el total. Al, al mover las cosas, tiene que ser uno consciente de que lo que muevas tiene que perdurar durante toda la etapa educativa sí. sí es cierto que aquí lo he puesto todo lo he sumado todo pero en el, en el modelo de bueno en el procedimiento de reasignación se tiene pues hay 50, 60, 70 de, de, de primero, 100 de segundo, 90 de tercero. Entonces tienes mucho más nítido la capacidad de recepción de cada nivel educativo, de cada cole que sobrevive. Es cierto, lo que pasa es que, claro, el trabajo es muy largo como para presentar cada, cada el número de, de alumnos por cada nivel, pero sí se tienen, o sea, no es lo más refinado posible, pero sí se tiene en cuenta la capacidad de recepción por niveles. Claro, y una cosa mm. es la capacidad de. De recepción, si me comparo con mi piel, pero mm. si mi piel es más grande, yo que hago, construyo clases físicamente no, claro. y el ahorro se convierte en gasto. Sí, por eso esto que he comentado aquí, o sea yo sé que comparándolo con él puedo puede recibir 200, pero es, in, o sea, es innegable que le vaya pueda recibir, tenga doce, exceso de capacidad, o sea, bueno, propusimos, este es el más drástico, de hecho, siempre lo pongo como ejemplo, se le, bueno, se le reasignarían 100, que vienen siendo como tres clases, ¿no?, más o menos, bueno, 4, 4 clases casi, o sea, es, es lo más elevado que hay, pero también seis profesores, claro, lo, lo que sí, sí, comentas, no exacto, lo que comentas es, tiene capacidad física, hmm. más, infraestructura. Hmm, más infraestructura, sí, sí, sí, Sí, sí, está claro que eso es otra limitación. ¿Alguna pregunta? Una, una cosa que quería preguntar yo, ahí he visto, corrígeme si me equivoco, que las variedades de entorno las habías introducido como input. En el banco sí, en el modelo centralizado sí, como la... Yo la. la primera de ellas, el nivel de formación de los padres. Sí, sí. El veo claro que sea un input. No, no, bueno, no funciona como un input porque no lleva, o sea, no se le pone la, a ver, no se le pone el tita. O sea, no, no, o sea, afecta a nivel de output pero no mueve la frontera. No, no, ya sé que no lleva cita. Uh -huh. Pero digo que los, las variables de entorno pueden ser input o por ejemplo. Sí, sí, sí. Exacto, aquí Depende sí. De lo que sea. Lo tienes que modalizar en un lado o en otro. ¿eh? Aquí se meten como fijos, o sea, no. no, o sea, no el objetivo es reducir los, los inputs que, es, que son, se puedan mover. O que se... Sí, sí, eso está claro. Pero te quiero decir que, no, que Creo que la naturaleza de, de esa variable. Uh -huh. La naturaleza de esa variable comparada con las otras variables del entorno es distinta. C claro, por eso se mete con otra orientación, es lo que comentaba anteriormente. Eh, el, se pone la inversa o, o, o la variable tal cual, el número de desempleados, cuanto más peor se mete la inversa, ah, eso es lo que me, me refería con la perspectiva de Banker y Mori, que tiene una limitación. No, utiliz, no utilizáis X, utilizáis la inversa. Exacto, luego inmigrantes, también la inversa. No, no, que he visto la primera distinta a las dos. Es, es, es que, sí, gracias por, por comentarlo, porque es, de hecho es la única que se mete en el modelo, cuanto más mejor, es decir, tal cual está definida. Sí, sí. Pero, bueno, he dejado unemployed, pero sí, podía haber puesto inverse of... Eh? Sí, sí, gracias. Me en, el, en el paper este sí. de Ozan y Villa. Sí. Eh, Villa era como tú. <risa> cuando lo hicieron? ¿no? Sí. <risa> sí. Yo estuve, estuve en la lectura de la tesis. Ajá. Después de publicaron el trabajo. Sí. Y una, una cosa que me chocó a mí desde el principio, pues por eso trabajé un poco en estos es que el número de, de, de elementos eficientes era bastante pequeño. Entonces no has dicho nada de ese tema, pero eh, no sé si ah, aquí, pues, eh, el número de eficientes... Sabes, vez es, grande, es, más es más grande. Uh -huh. No lo sé, uh -huh. te, te, te pregunto. Ahora mismo no me acuerdo. O sea, el número de unidades eficientes en el día centralizado, si aumenta mucho o reduce, o sea, o re, o sea el, número de, sí. el número de elementos en la frontera, sí. comparado con un modelo normal, normal mm. es mucho más pequeño mm. que en el día normal. El día normal sí. ¿sabes? O sea, tienes menos sitios donde proyectarte. Sí, sí, de hecho, en el, en el modelo de la segunda etapa, que es un modelo de orden M condicional en el que obtenemos un índice de eficiencia por cada unidad, nos salen ciento y pico, ciento diecinueve. Pues sería, sería también una buena, bueno, justificación ver qué pasa, cuántas eficientes hay en el centralizado para compararlo. Gracias. A ver. Una pregunta más. Muchas pues muchas gracias.